La vacuna contra la COVID es el resultado de un gran avance científico y el trabajo en común de varios meses de diferentes laboratorios y empresas farmacéuticas. El desarrollo de diferentes vacunas ha supuesto un gran reto mundial con una respuesta organizada del mundo científico y de la innovación. Todo el proceso ha sido supervisado por la OMS y tiene la aprobación de la EMA, la Agencia Europea del Medicamento. En la actualidad, existen cuatro vacunas que se utilizan en la Unión Europea. Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. La vacunación contra la COVID tiene como objetivo lograr la inmunidad de grupo para minimizar los efectos de la pandemia. El principal objetivo de la vacunación es prevenir la enfermedad y disminuir su gravedad y mortalidad. Al conseguir que una gran parte de la población tenga anticuerpos, contra este virus queda bloqueado y disminuye su capacidad de infectar. Hasta que una gran parte de la población esté vacunada, deberemos mantener las medidas de prevención, incluso si estamos vacunados. La vacuna contra la COVID constituye una de las herramientas más eficaces para hacer frente a la pandemia. Vacunándote formas parte de la solución.